bueno este teléfono ya tiene una cuenta samsung y esta cuenta obvio es mía yo se la puse para poder mostrarles cómo es entonces una vez estando ahí lo que hay que hacer es descargar esta aplicación de google no, este está un poco lento en internet esta aplicación la instalamos a ver si no tarda mucho porque está lento el internet. ¿A poco apenas tiene 19 años la llamada casa? Ajá. Ok. Instalando. Ahora sí le vamos a abrir. Le escribimos cuenta Samsung. ¿Cuándo estamos más carne Y aquí vemos esta. Vamos a dar clip. Y como pueden ver nos van a aparecer muchas iguales Entonces vamos a empezar a revisar una por una Desde abajo Por ejemplo en esta La abrimos y le damos pruebe No pasa nada Nos salimos Nos vamos a la segunda Le damos pruebe Tampoco pasa nada Vamos a la tercera Pruebe Le damos cancelar Eso no Vamos tres Vamos en la cuarta, le damos pruebe, dice procesando. ¿De qué? Ahí tampoco va a hacer nada. Lo cancelamos y nos vamos hacia atrás, vamos a la quinta, le damos pruebe, eso tampoco. Ay, nos vamos a la que sigue. Nos vamos en pruebe. Tampoco. Esto no hace nada. Ya Este tampoco hace nada. Este tampoco hace nada. Mi este tampoco. Nada. Ya se trabó. Se el cada días? ¿De, de 10 pesos le pongo. No sé, yo no sé de eso. Ya ni le pongo saldo porque me choca que le pongo 30. Prendo los datos y instantáneamente me consume uh, los, los 30 pesos. Me sacó. No, ¿Por si se, no no se, se trabó? Esto que no también, me gusta como es como estos teléfonos de se traban acá acá. mucho. Ya después, para acá, se dos veces y ya está congelado. Volvemos a revisar ahora desde el principio, dice bueno, procesando tampoco. Esto tampoco nos interesa. Esto tampoco nos interesa. Esto Esta tampoco. No sé nada Ya ve que no se aparece aquí No, tampoco Esta, vamos a ver si esta nos funciona Y le vamos a dar en cambio Dirección de correo Dice, ahí que un ¿Qué no le vamos a dar aquí y nos reinicia. Una vez que nos reinicia, vamos a ver si aparece aún así o nuevo nuestra cuenta. Este es... Cuántas, cuentas. Y ya no está. Eso es lo que hay que hacer. En algunos aparece diferente, pero Ay, esos vale. son los principales. Estos funciona en el android en que android es este se uh, uh, 6.01 okay. entonces como pueden ver ya no tiene cuenta Samsung